En el día de hoy, el Movimiento Social y Popular de San Francisco de Macorís, compuesto por la Unión de Juntas de Vecinos, el Bloque de Cuesta Blanca, la Federación Campesina Mamatingó, eh, el Felabel, eh, la Federación de Estudiantes y el Falpo, hemos convocado a esta rueda de prensa después de un análisis de más de dos semanas eh, con pausa. Eh, donde vimos la situación que está viviendo la República Dominicana y en particular eh, San Francisco de Macorís. Hemos estado observando que las autoridades eh, hacen anuncios eh, sin tener nada concreto, hablan de que van a hacer y las obras que ellos encontraron que estaban eh, ya iniciadas prácticamente están estancadas. Y Podemos citar el asunto del, del hospital de especialidades que casi con cinco años queda iniciado y ellos con casi tres años sigue igual. Y aunque digan que se va a inaugurar en este año, eso es mentira, porque hemos evaluado con ingenieros amigos esas obras y prácticamente van como en un 50%. Amén de que aquí no se ha iniciado ni se habla de la Plaza de la Cultura, aquí no se habla de lo asfaltado, la construcción de los sectores como eh, la gracia los jardines y todos esos sectores que están en Cuesta Blanca, pero tampoco se habla del asfaltado ni de la construcción de las calles del sector Olimpia, no se habla de la, la construcción de las calles de los Pino, la de Madeja, de la Loma y Mate y toda esa... Eh, zonas que están intransitables, ni decir de los sectores que hay en Vitervalle y que nosotros, junto con todas esas organizaciones, hemos determinado que primero en Vitervalle debe iniciarse el sistema cloacal con una planta de tratamiento en esa zona antes de continuar lo que ellos están haciendo de tirar asfalto sobre asfalto. En ese sentido, hemos visto toda esa situación de precariedad que vive este pueblo y hemos decidido convocar una serie de actividades que iniciarán este, el miércoles primero con un piquete hacia el ayuntamiento por el abandono que presenta este pueblo de parte de ese ayuntamiento. Después iremos eh, anunciando otras actividades como preparación para una huelga que ya tenemos convocada para el día 7 y 8 de marzo. Las autoridades se han buscado esto, las autoridades han montado este llamado que desde este momento empezamos a preparar y a montar para el día 7 y 6 de marzo porque entendemos que este pueblo no puede seguir con los brazos cruzados y ellos deben entender que ya la magia del engaño, la demagogia, este pueblo se ha cansado. En ese sentido, llamamos a todo el pueblo, a todos los sectores comerciales, choferiles, sindicales, chiriperos, a que nos unamos con el propósito de sacar a San Francisco de Macorís de este olvido, de este abandono y de la demagogia que tienen las autoridades contra este pueblo. Se repetimos, llamamos para el día 7 y 8 de marzo a huelga y el primero iniciamos con las actividades con un piquete hacia el ayuntamiento a, a las 10 de la mañana, partiendo de la libertad con Papi Olivieres. Continuaremos, valga la redundancia, anunciando otro tipo de actividades para que entiendan que este pueblo está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias.